Nunca te tomes nada personal, ni la peor ofensa, aunque sientas que te hicieron mucho daño. En la medida que alguien te quiso lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. El problema no es contigo, es con su propia persona. Pero, ¿qué puedes hacer para evitar que las cosas te afecten? Hoy en este video te quiero ofrecer una serie de pasos que te ayudarán a evitar tomarte las cosas a pecho. Y en su lugar vivir en paz, te juro que una vez que termines de ver todo el video, te vas a sentir mejor y ya no cualquiera te va a ofender. ¿Listo? 1. Aprende a reconocer cuando estás tomando las cosas de manera personal. Este es un paso crítico para aprender a no tomar las ofensas de manera personal. A menudo, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio y hacernos creer que alguien nos está atacando cuando en realidad no es así. Por lo tanto, es esencial que aprendas a identificar cuando estás tomando las cosas de manera personal para que puedas trabajar en superarlo. 2. Trata de comprender las intenciones de la otra persona antes de responder. En lugar de responder inmediatamente, tómate un momento para pensar en las intenciones de la otra persona. Pregúntate si su comportamiento fue malintencionado o si simplemente cometió un error. A menudo, cuando logras entender las intenciones detrás del comportamiento de alguien, puedes responder de manera más racional y menos emocional. 3. Practica la empatía y ponte en el lugar de la otra persona. La empatía es una habilidad valiosa que te permite ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Trata de poner en práctica la empatía para entender por qué alguien podría decir o hacer algo que te lastima. Esto no solo te ayudará a ver las cosas desde su perspectiva, sino que también te permitirá abordar la situación con más comprensión y compasión. 4. No te tomes las cosas tan en serio. A veces, tomamos las cosas demasiado en serio y permitimos que las pequeñas cosas nos molesten y nos afecten emocionalmente. Trata de aprender a no tomar las cosas tan en serio y a dejar pasar las cosas que no son realmente importantes. 5. Aprende a reírte de ti mismo. A veces, el humor puede ser una herramienta efectiva para reducir la tensión y superar las ofensas. Trata de aprender a reírte de ti mismo y de tus propias fallas. Esto te ayudará a tomarte menos en serio y a no tomar las ofensas de manera personal. 6. Trata de separar tu autoestima de lo que la gente piense de ti. Es fácil caer en la trampa de creer que nuestro valor personal está directamente relacionado con lo que piensan los demás de nosotros. Sin embargo, esto no es cierto. Trata de aprender a separar tu autoestima de lo que la gente piense de ti y a encontrar tu propio valor y autoestima dentro de ti. 7. Reconoce tus fortalezas y debilidades y acepta que nadie es perfecto. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Aprende a reconocer las tuyas y a aceptar que nadie es perfecto. Esto te permitirá tener una perspectiva más realista y aceptar las críticas constructivas como oportunidades para mejorar. 8. Mantén una perspectiva positiva. Una perspectiva positiva puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes y cómo respondes a las ofensas. Trata de mantener una perspectiva positiva y enfócate en las cosas positivas de la vida en lugar de las negativas. 9. No te sientas responsable de las acciones de los demás. A veces, tomamos la responsabilidad de las acciones de los demás y nos sentimos culpables o avergonzados por algo que no hicimos. Aprende a reconocer que no eres responsable de las acciones de los demás y que no debes permitir que te afecten emocionalmente. 10. Busca el apoyo de amigos y familiares. Si te sientes ofendido o herido, busca el apoyo de amigos y familiares en quienes confías. Hablar sobre tus sentimientos y preocupaciones puede ayudarte a procesarlos y a encontrar una perspectiva más clara. 11. Evita las personas tóxicas. Si hay personas en tu vida que te ofenden o te hacen sentir mal, trata de evitarlas en la medida de lo posible. Rodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien contigo mismo. 12. Practica la meditación o la atención plena. La meditación y la atención plena pueden ser herramientas efectivas para ayudarte a controlar tus emociones y a no tomar las ofensas de manera personal. Trata de incorporar prácticas de meditación o atención plena en tu rutina diaria para ayudarte a mantener la calma y la perspectiva. 13. Busca una actividad que te guste y te haga sentir bien. Encontrar una actividad que disfrutes y que te haga sentir bien puede ser una forma efectiva de reducir el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Trata de encontrar algo que te guste y que te haga sentir bien contigo mismo, como hacer ejercicio, pintar o leer. 14. Habla con un terapeuta. Si estás teniendo dificultades para superar las ofensas, considera hablar con un terapeuta. Un terapeuta puede ayudarte a identificar los patrones de pensamiento negativos y a desarrollar herramientas para lidiar con ellos. 15. Aprende a perdonar. El perdón es una parte importante del proceso de superar las ofensas. Aprender a perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió, pero te permitirá liberar el resentimiento y seguir adelante. 16. Trata de encontrar soluciones en lugar de culpar a los demás. En lugar de culpar a los demás por lo que sucedió, trata de encontrar soluciones. Enfócate en lo que puedes hacer para resolver el problema y sigue adelante. 17. No te rindas ante las críticas. Las críticas pueden ser difíciles de aceptar, pero no debes rendirte ante ellas. Aprende a tomar las críticas constructivas y úsalas para mejorar. 18. Aprende a expresar tus sentimientos de manera clara y efectiva. A veces, expresar nuestros sentimientos de manera clara y efectiva puede ayudar a evitar futuras ofensas. Aprende a comunicarte de manera clara y directa para que las personas sepan cómo te sientes y puedan ajustar su comportamiento en consecuencia. 19. Trata de no compararte con los demás. La comparación con los demás puede ser una fuente de estrés y ansiedad. Trata de evitar compararte con los demás y enfócate en tus propias fortalezas y debilidades. 20. No te tomes las cosas demasiado personalmente. A menudo, cuando alguien dice o hace algo que nos ofende, no tiene nada que ver con nosotros personalmente. Trata de recordar esto y no tomar las cosas demasiado personalmente. 21. Aprende a reírte de ti mismo, a veces, la mejor manera de superar una ofensa es aprender a reírse de uno mismo. Trata de no tomar las cosas demasiado en serio y aprende a reírte de tus propios errores y peculiaridades. 22. Practica la empatía, aprender a ponerse en el lugar de los demás puede ayudarte a entender mejor sus motivaciones y a no tomar sus acciones de manera personal. Practica la empatía y trata de ver las cosas desde el punto de vista de los demás. 23. acepta que las personas son diferentes, no todos piensan, sienten o actúan de la misma manera. Acepta que las personas son diferentes y que pueden tener diferentes perspectivas y opiniones. 24. trata de no reaccionar de inmediato. A veces, nuestra primera reacción a una ofensa puede ser emocional e impulsiva. Trata de no reaccionar de inmediato y tómate el tiempo para reflexionar sobre la situación antes de responder. 25. Celebra tus logros. Aprende a celebrar tus propios logros y a reconocer tus propias fortalezas y habilidades. A medida que te sientas más seguro y valorado, es menos probable que te tomes las ofensas de manera personal. En general, aprender a no tomar las ofensas de manera personal puede ser un proceso desafiante y requiere práctica y paciencia. Sin embargo, al seguir estos pasos y comprometerte a cambiar tu perspectiva, puedes liberarte del peso emocional de las ofensas y encontrar una mayor felicidad y bienestar emocional en tu vida. Ahora, ¿qué pasa si alguien te dice algo que de verdad te fastidió el día? Digamos que cuestionó tu capacidad de criar a tus hijos. Porque llega a suceder que uno de tus hijos hace la cosa más tonta y ahora te toca a ti la cara. Y lo que obtienes es una gran cantidad de palabras cargadas de críticas. ¿Para qué tanto va a la iglesia, si su hijo fuma, de que le sirve pintarse tanto, si su casa parece una posilga? Por gusto es representante vecinal si solo se la pasa ahí echado sin hacer nada. Criticas como las anteriores, en realidad te ponen para el pleito. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien en tu cara te dice estas cosas? Hoy te regalo un ejercicio que encontrarás súper útil. Te presento un ejercicio de respiración que puede ayudar a controlar las emociones después de haber sido ofendido por un comentario negativo. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y relajarte. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Comienza inhalando profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire lentamente. Mantén la respiración durante unos segundos y luego exhala lentamente por la boca, tratando de soltar toda la tensión y el estrés. Repite este proceso varias veces, concentrándote en tu respiración y tratando de liberar cualquier tensión en tu cuerpo con cada exhalación. Mientras respiras, visualiza una luz blanca y brillante que entra por tus pulmones y llena tu cuerpo de una sensación de paz y tranquilidad. Si te vienen a la mente pensamientos o emociones relacionados con la ofensa, permítete sentirlos y observarlos sin juzgarlos. Luego, Suéltalos con cada exhalación. Continúa respirando profundamente y sintiendo la luz blanca y brillante en todo tu cuerpo hasta que te sientas más calmado y en control de tus emociones. Este ejercicio de respiración puede ayudarte a calmarte y controlar tus emociones después de haber sido ofendido. Es importante recordar que tus emociones son válidas y normales y que es importante sentirlos y procesarlos. Pero también es importante aprender a liberarlos y controlarlos para no dejar que te afecte negativamente en tu vida diaria. Recuerda, no ofende el que quiere, ofende el que puede. Si tú aprendes a controlar tus emociones, será más sencillo que puedas lidiar con las palabras agrías de las personas. Y es que te tengo que decir una verdad horrible, pero que tienes que escuchar. Te van a criticar y atacar por todo. Por todo. Da igual que te vayas a la China. El conflicto, la gente que solo te fastidia y critica llegará hasta allá. Da igual que tanto lo intentes, igualmente la gente que quiere molestar estará ahí para molestar. Así rápido y para terminar este video, te cuento una experiencia. Años atrás compré un pequeño predio que usé para cultivar. Pronto empecé a tener problemas con los vecinos porque ellos querían adueñarse de una calle y no querían dar paso, aun cuando el ayuntamiento ya había declarado esa calle como pública. Cansado del conflicto y las críticas, decidí vender el lugar para buscar uno más tranquilo. Con que me topé. Con que el nuevo terreno también tenía a su grupito de gente, castrosa, que igualmente empezaron a molestar. Entonces comprendí que a donde sea que fuera, siempre había gente que molestaba. Desde entonces decidí ya no vender nada y en su lugar disfrutar las cosas que Dios me había dado. Y lo mismo pasó con las ofensas y las críticas. Pronto me di cuenta que ahí era lo mismo. Vayas a donde vayas, la gente fastidiosa te va a buscar, así sea que te subas a un volcán. Donde se supone que te alejas de la gente, dará igual. Porque de todas maneras igual te criticarán y por ende, intentarán ofenderte. Así mi consejo es, vive tu vida. La gente te va a criticar de todas maneras. Y si llegaste hasta este punto, házmelo saber con un emoji de la mariposa. Y desde luego, suscríbete.